bien, entonces lo que vamos a seguir como siguiente paso es eh, generar lo que es este, eh, por decir yo a este archivo también le puedo mandar parámetros ¿no? por decir, vamos a hacer uno básico que es el título y como es un objeto le voy a decir por ejemplo listas desplegables me importa, sí. entonces esta variable título ya tengo acceso desde jade no vamos a utilizar layouts vamos a hacerlo directamente para no perder tiempo, más adelante de repente podamos utilizar eh, eh, los layouts y acá igualmente entonces ese título que es una variable con esto le estoy diciendo que me imprima el contenido ¿no? entonces vamos a decirle que por decir acá eh, que sea un h1 y que por decir que tenga dentro de ese h1 un atributo que sea que se alinee al centro y que lo imprima entonces vamos a probar lista de despegable muy bien ahora cómo podemos insertar por decir la hoja de estilos que ya lo tenemos dentro de público no entonces acá le vamos a decir por decir este la etiqueta es link los atributos que vamos a utilizar es por decir rel que es una hoja de estilos y el otro donde indica la ubicación que está en css y en bootstrap entonces para saber que ya está trabajando le vamos a, a indicar siempre intentando para que esté dentro de body la clase container y dentro de container siempre intentando va a estar el h1 ejecutamos nuevamente y como vemos ya están con los colores y está reconociendo la, lo que es la hoja de estilos vamos a hacer este el resto por decir fill set que está a la misma altura de h1 pero dentro de fieldset sí la leyenda y que nos diga por ejemplo un texto ubicaciones geográficas eh, por decir un label dentro de esa está a la misma altura de ley eh. entonces acá departamentos eh, vamos a utilizar un select así por lo pronto sin nada de atributos y con esto lo vamos a repetir Dos, tres. provincias distritos y si lo ejecutamos ya deberíamos de tener igualmente los departamentos provincia distrito los selects en blanco bien entonces hasta ahí ya tenemos nuestro nuestro índice